El Consejo de Dirección de Servicios Comunales en Granma realizó una visita integral al municipio de Guisa para chequear el cumplimiento de las indicaciones orientadas a partir del octavo Congreso del Partido. Ya visitamos todos los municipios. Hoy ya empezamos de nuevo eh, a volver a, a evaluar todas aquellas indicaciones que dejamos lugar. Que aunque no estemos satisfechos de todo, sabemos dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestras dificultades, pero sobre ese camino nosotros... Yo creo que estamos intencionando y lo estamos trabajando. Los directivos provinciales en intercambio con sus homólogos en el serrano territorio no solo comprobaron las acciones ejecutadas, también explicaron la metodología a seguir para lograr mejores resultados en el diario que hacer. tarea que ha sido evaluada también en los municipios de Pilón y Niquero. En la evaluación que hemos hecho en estos municipios, con algunas dificultades todavía, pero se nota avance. Se nota avance, o sea, ahora mismo en el vertedero de Guisa, que en su momento fue criticado por las condiciones que estaban, no había un conocimiento de cómo se opera un vertedero, y entonces nosotros más que también ir a visitar es enseñar cómo se hacen las cosas, para que entonces a partir de ahí usted pueda exigir cómo queremos que las cosas se hagan. Recorrieron lugares puntuales donde se aprecia un trabajo sostenido en el cuidado de las áreas verdes, la jardinería, el relleno sanitario manual, en favor de una correcta higiene comunal. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.